de la Corporación, pues me dirijo a todos ustedes para presentarles a don Julio Fuertes que ya lo conocen sobradamente, pues, que lleva muchísimos años en, en esta ciudad compartiendo con nosotros todos los actos relativos a, a la UNED y a don Carlos Parquero Boni, profesor titular de Historia Medieval de la UNED, que interpretará a continuación y nos dirá, como, como referente, creo que ya todos ustedes pueden tener el conocimiento suficiente, pero decir que es licenciado en terapia e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, también es doctor en Historia Medieval por la misma universidad. En la actualidad, es profesor contratado doctor de Historia Medieval en la UNED. Su principal línea de investigación es el estudio de la Orden de San Juan en España durante la Edad Media. Sobre, sobre dicha materia, ha realizado numerosas publicaciones entre las que podemos decir que destacan de la de Casca y la Orden de San Juan. Le pasaré la palabra a la secretaria de la UNED, doña Mercedes Catalán. Bueno, esto lo haremos al final de la sí. si les parece, sí. para, para dar sí. los sí. es. Sí. En este caso le voy, le voy a ceder la palabra <coughs> al director de los libros Gracias, Javier. Señor Teniente del Alcalde, autoridades, profesores y estudiantes, amigas y amigos, como es tradición por estas fechas y con las tutorías ya iniciadas desde principios de octubre, tenemos el placer de celebrar en la UNED Caspe un acto académico en el que entregaremos un diploma y una insignia a los estudiantes que han finalizado sus estudios y a los que han superado el curso de acceso a la universidad. Agradezco la presencia de don Carlos Vaquero Goñi, profesor de Historia Medieval de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, y creo que voy a hablar un poco de, la, de lo que es nuestra universidad. Eh, para las personas que solo conocen la UNED de este pequeño centro de la ciudad de Caspi, eh, creo que es interesante darles los datos más significativos de la universidad a la que pertenecen. La UNED celebró el pasado año su 40 aniversario, pero siendo todavía una universidad muy joven, es la más numerosa de España, con sus más de 260.000 estudiantes, de los que más de 20.000 son extranjeros o españoles residentes en el extranjero atiende a casi 5.000 estudiantes con diversas discapacidades, lo que supone el 50% de los discapacitados que cursan estudios universitarios en todas las universidades españolas. Y atiende también a otros 1.200 reclusos en centros penitenciarios. Estas cifras confirman el carácter social de la UNED, que además es la universidad que en mayor medida ha posibilitado la incorporación de la mujer a la formación superior y por tanto al trabajo cualificado. Recientes estudios realizados en la Universidad de Valencia confirman esta función social, ya que concluyen que el 80% de nuestros titulados no hubieran podido cursar estudios superiores de no existir la UNED. Es la única universidad pública española de ámbito estatal, dependiente del Ministerio de Educación y tutelada por las Cortes Generales. Es una universidad flexible, abierta y de gran vocación social y es también rigurosa y exigente desde el punto de vista académico como lo acredita el prestigio de sus títulos en la sociedad española y desde siempre pionera en la utilización de las más modernas tecnologías de comunicación en su metodología de esta gran universidad forma parte la UNED CASPE que pese a su pequeño tamaño, en este curso tenemos 211 estudiantes matriculados es un centro universitario que presta un servicio educativo de gran calidad como demuestra el hecho de que la calificación de sus estudiantes están siempre por encima de la media. Contamos en CASPE con un magnífico grupo de profesores que atienden presencialmente a nuestros estudiantes del curso de acceso y de asignaturas de los primeros cursos de Derecho, Psicología y ADE. No obstante, independientemente del curso y carrera que estén cursando, todos nuestros alumnos tienen garantizada la atención de un profesor en cada asignatura a través de la red. Por otra parte, nuestro departamento de orientación está prestando un eficaz apoyo, tanto mediante la atención personalizada como con las acciones del plan de acogida que incluye sesiones de bienvenida, cursos de técnicas de estudio, etcétera. El pasado curso hemos tenido la satisfacción de poder organizar en esta ciudad actividades culturales abiertas a todos los ciudadanos, como fueron una exposición de fotografía en esta Casa de Cultura y un concierto en el Teatro Goya. Si las posibilidades presupuestarias lo permiten, continuaremos programando actividades culturales como la exposición de fotografía que tenemos previsto inaugurar el próximo día de diciembre. considero que todos debemos agradecer al Ayuntamiento de Caste y a la Diputación de Zaragoza el apoyo que siempre nos han prestado, sin el cual no sería posible dar continuidad a este proyecto y también reconocer públicamente el esfuerzo económico que realizan para mantener este apoyo incluso en años difíciles como los que estamos atravesando. Los responsables de estas instituciones pueden tener la seguridad ...de que ese esfuerzo económico está siendo muy bien utilizado. Como lo ha demostrado el estudio de la Universidad de Valencia... ...que antes me he comentado, al señalar que cada euro público... ...que se invierte en la UNED revierte en seis euros en la sociedad. Finalmente, quiero felicitar a los profesores y al personal de la UNED de Caspe... ...por su cada vez más eficiente trabajo y por el cariño y la profesionalidad con que atienden a nuestros estudiantes. Y a los que han finalizado sus carreras o han superado el acceso a la universidad, expresarles mi más sincera enhorabuena y desearles muchos éxitos personales y profesionales. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de que nada, quería agradecer al Centro Asociado de y a su director, el que me hayan invitado a dar esta charla. También agradezco mucho su hospitalidad a la Unión de Caspe. Espero que les guste y que les resulte interesante. Yo soy un especialista en la Orden de San Juan, por lo que al ir a hablar sobre el tema de Caspe y la Orden de San Juan, donde voy a poder aportar más novedades va a ser no tanto sobre Caspe, ya que aquí tienen muchos expertos y muy buenos sino sobre todo acerca de la Orden en sí como muchos de ustedes saben existen por lo menos dos libros acerca de Caspe y la Orden de San Juan el primero de ellos es el de Gregorio Colás sobre la bailía de Caspe en la Edad Moderna es ya un poco antiguo y el segundo más reciente es el de un alumno de esta casa, Amadeo Barceló, sobre la Orden de San Juan en Caspe durante la Edad Media. Y en esta charla voy a hacer abundante uso de ellos, pero también en determinadas ocasiones me voy a desviar bastante de ellos. En cuanto a las fuentes documentales que existen sobre el tema, se conservan sobre todo en la sección de órdenes militares del Archivo Histórico Nacional. Y allí están los fondos de la antigua bailía de Caspe de la Orden de San Juan. Pero en primer lugar, a muchos de ustedes se tendrán que plantear qué es esto de la Orden de San Juan. Pues bueno, primero hay que tener en cuenta que tiene varios nombres. Al principio fue conocida como la Orden del Hospital. Después se la llamó durante mucho tiempo como Orden de San Juan, y en la actualidad es conocida como Orden de Malta. La Orden de San Juan nació en Jerusalén a fines del siglo XI y principios del siglo XII, durante la época de las cruzadas, y al principio era sólo una orden religiosa de carácter asistencial. Su principal finalidad era mantener un gran hospital en Jerusalén para atender a enfermos, pobres y peregrinos. Sin embargo, a mediados del siglo XII, la situación militar del reino cruzado de Jerusalén era muy grave, debido a los ataques de los musulmanes. Y por eso, se hizo necesario concentrar todos los recursos del reino en la defensa contra el islam. Y en consecuencia, la orden del hospital se convirtió en una orden militar internacional a mediados del siglo XII. Estaba gobernada por un maestre que era elegido, y después de su elección administraba la orden hasta su muerte. El principal centro del hospital, el llamado convento central, estaba en Jerusalén. Entre los miembros de la orden había tres categorías, caballeros, capellanes y sargentos. Y estos miembros hacían los tradicionales tres votos de pobreza, castidad y obediencia. La orden se dedicó, a partir de mediados del siglo XII, sobre todo, a la defensa armada del reino de Jerusalén. Cuando los musulmanes tomaron Jerusalén a fines del siglo XII, el hospital trasladó su centro principal a la ciudad de Acre. Y desde allí siguió colaborando en la defensa de los reinos y principados cruzados del Oriente latino hasta finales del siglo XIII. La Orden levantó allí grandes castillos. El más conocido de ellos, que seguramente muchos de ustedes sepan, es el famoso Krak de los Caballeros. En 1291 terminó la presencia occidental en Tierra Santa, con la conquista de Acre por los musulmanes. La Orden de San Juan trasladó entonces su sede principal a la isla de Chipre de forma provisional. En Chipre, el hospital se convirtió en una orden militar con carácter naval. Esto quiere decir que mantenía su propia marina de guerra. En Chipre la orden no se sentía muy a gusto porque el rey de Chipre no terminaba de ver su presencia con buenos ojos. Este monarca creía que el hospital era una amenaza potencial para su poder. En consecuencia, la orden pronto empezó a buscar una sede alternativa donde pudiera actuar de forma un poco más libre. Por eso, a principios del siglo XIV, conquistó la isla griega de Rodas. E inmediatamente después, la Orden de San Juan trasladó su sede principal. En Rodas, la Orden organizó su propio Principado Independiente. Esta isla se convirtió así en la base principal de las actividades defensivas del hospital contra la expansión musulmana por el Mediterráneo Oriental durante los siglos XIV y XV. A principios del siglo XVI, los turcos expulsaron de Rodas a la Orden de San Juan. Entonces, el emperador Carlos V cedió la isla de Malta a la Orden para que construyera allí su nueva sede. Al mismo tiempo, iba adquiriendo un carácter cada vez más aristocrático. A fines del siglo XVIII, Goleón expulsó de Malta a la Orden. La Orden de Malta siguió existiendo como una orden religiosa de la Iglesia Católica. Sin embargo, a partir de entonces, deja de ser una entidad histórica significativa. La Orden sigue existiendo en la actualidad. Continúa teniendo un maestre que vive en Roma ha recuperado su primitivo carácter asistencial y se dedica a obras de calidad. Sin embargo, en la práctica, hoy en día, en buena parte, constituye una asociación o corporación nobiliaria. La Orden de San Juan era una orden internacional. Esto quiere decir que desde el siglo XII contaba con presencia en toda Europa. Para la Orden, sus dependencias europeas servían sobre todo como fuente de recursos materiales y humanos para su centro principal en el Mediterráneo Oriental. Allí estuvo siempre el teatro principal de operaciones para el hospital. Como parte de su proceso de expansión por Europa, la orden también se implantó en España. Lo hizo en fechas muy tempranas, a principios del siglo XII, antes incluso de convertirse en orden militar. En España la presencia de la orden tuvo la particularidad de que tras convertirse en orden militar participó en la reconquista. Y en efecto, a partir de mediados del siglo XII, el hospital también se impl implicó en la lucha contra los musulmanes en España. En el caso concreto de Aragón, la Orden de San Juan se implanta durante la primera mitad del siglo XII. Aquí obtiene una acogida francamente buena. El rey Alfonso I hace varias donaciones a la Orden. Pero lo más importante es que legó un tercio del reino al hospital en su famoso testamento. Como es bien conocido, el testamento de Alfonso I nunca se cumplió. Sin embargo, fue muy relevante para la trayectoria de la Orden de San Juan en Aragón. En efecto, para obtener la renuncia a sus derechos sobre un tercio del reino, Ramón Medenguer IV tuvo que compensar al hospital. Y lo hizo otorgando grandes posesiones a la Orden. Por eso, a partir de entonces, la Orden de San Juan se convirtió en un poder muy importante dentro del reino de Aragón. En la Organización General de la Orden, desde el siglo XII, hubo un periodato o provincia del hospital que abarcaba el conjunto de la Codona de Aragón. Estaba a cargo de un oficial de la Orden que llevaba el título especial de Castellán de Amposta. En consecuencia, la provincia de Aragonesa del hospital se llamaba la Castellanía de Amposta. Esto, <coughs> perdón, esto se debía a que el Castillo de Amposta... Fue una de las primeras posiciones importantes del hospital en la codona de Aragón. El castellano aposta fue siempre un cargo muy relevante. Solía ser consejero del rey de Aragón y participaba en sus campañas militares contra los musulmanes. Durante los siglos XII y XIII la Orden de San Juan participó de forma activa en la reconquista y repoblación de Aragón. Recompensa recibió de la monarquía el señorío sobre varios lugares. Esto quiere decir que los campesinos de estos sitios debían pagar rentas al hospital. Y además los representantes de la orden eran los que administraban justicia en ellos, por lo menos en primera instancia. Como veremos, Caspe fue uno de estos lugares. Además de la monarquía, la nobleza aragonesa también hizo muchas donaciones al hospital. De esta forma, la orden reunió uno de los dominios territoriales más importantes de la codona de Aragón. Solo quizás otra orden militar, el temple, tuvo un señorío mayor entonces. Además, los dominios templarios de Aragón solían estar situados más cerca de la frontera que los del hospital. Para administrar este patrimonio, la Orden San Juan implanta una completa red de encomiendas por toda la corona de Aragón durante los siglos XII y XIII. Como es bien conocido, en todas las órdenes militares, la unidad administrativa de base era la encomienda, que estaba a cargo de un oficial llamado Comendador. En Aragón se formó así un sistema de encomiendas del hospital a lo largo de los siglos XII y XIII. Y como veremos... Una de ellas fue la de Caspe. En el siglo XIII, la Orden de San Juan participa de forma activa en la conquista de los reinos de Mallorca y Valencia por el rey Dragón. En consecuencia, también aquí recibió varios señoríos y formó algunas encomiendas. A principios del siglo XIV tuvo lugar la disolución de la Orden del Temple. Esto tuvo importantes consecuencias para la Orden de San Juan en Aragón. En efecto, el patrimonio templario era muy importante en la corona de Aragón. Por eso hubo negociaciones entre el Papa y el Rey de Aragón para decidir su destino. Al final, el acuerdo consistió en que los antiguos bienes templarios en el Reino de Aragón quien en Cataluña pasaban al hospital. A cambio, las posiciones del temple y el hospital en el Reino de Valencia pasaron a una nueva orden militar, la Orden de Montesa. El resultado final de todo el asunto fue tremendamente beneficioso para la Orden de San Juan. Prácticamente se duplicó el patrimonio del hospital en la Codona de Aragón durante la primera mitad del siglo XIV. Sin embargo, esto también obligó a un reajuste en la organización interna de la Orden. El castellano de Amposta no era capaz de supervisar la administración de un patrimonio tan grande. Por eso, la provincia del hospital que abarcaba la corona de Aragón se dividió en dos a principios del siglo XIV. De la castellanía de Amposta se desbajó un nuevo periodato o provincia de la Orden, el de Cataluña. La Castellanía de Amposta pasó a abarcar solo las posiciones del hospital en el Reino de Aragón y en el sur de Cataluña. Caspe permaneció así dentro de la Castellanía de Amposta. El patrimonio de la Orden en el resto de Cataluña, en lo sucesivo, dependió de un nuevo cargo dentro del hospital, el prior de Cataluña. La división entre la Castellanía de Amposta y el priorato de Cataluña también implicó un reparto de las encomiendas la castellanía amposta se quedó con unas 30 encomiendas, y una de ellas fue la de Caspe. En el siglo XIV, la Orden de San Juan todavía colabora en la defensa armada del Reino de Valencia contra incursiones musulmanas. Después, miembros aragoneses de la Orden suelen apoyar al rey en conflictos internos y guerras con otros reyes cristianos. Sin embargo, a partir del siglo XV, cada vez más la actividad del hospital en Aragón se dirige hacia Oriente. La castellanía Amposta envía grandes sumas de dinero todos los años al centro principal de la Orden en el Mediterráneo Oriental. Además, cada vez más los miembros aragoneses de la Orden viajan a Rodas para prestar servicio militar allí. Y eso tuvo una grave consecuencia. Los comendadores suelen dejar de residir en sus encomiendas. Muchas veces las arriendan para poder sufragar los gastos de su viaje y estancia en rodas. En consecuencia, los comendadores suelen estar ausentes de sus encomiendas. Esto se explica porque las estancias de servicio en rodas servían para ascender dentro de la jerarquía de la orden. En cualquier caso, a principios del siglo XV, la Orden de San Juan se ha convertido en el poder señorial eclesiástico más importante del Reino de Aragón. Detentaba el señorío sobre más de 100 lugares. Caspe sigue siendo uno de ellos. Siete mil hogares eran vasallos de la orden. No es de extrañar que la influencia de la Orden sobre la sociedad aragonesa de la época fuera notable. A fines del siglo XV estas cifras se reducen, pero siguen siendo muy notables. Entonces la Orden de San Juan mantiene el señor ochenta sobre 86 lugares, y más de 4.000 hogares seguían siendo vasallos del hospital. Las tendencias ya presentes a final de la Edad Media se continúan en gran parte durante la Edad Moderna. El castellano de Amposta sigue, tiende a ser una figura muy próxima a la monarquía española de hecho suele ser un pariente de la familia real. En general, el proceso de aristocratización de la orden culmina entonces. Cada vez se exigen mayores requisitos de nobleza para entrar en ella. Los comendadores se convierten en unos nobles rentistas que no suelen residir en sus encomiendas. El patrimonio aragonés de la orden se mantuvo sin grandes variaciones durante la Edad Moderna. El sistema de explotación continúa siendo el implantado en los siglos XIV y XV, al final de la Edad Media. Se trata del sistema de treudos. Consiste en contratos de arrendamiento de muy larga duración. En virtud de ellos, el comendador entrega la explotación de las tierras de su encomienda a campesinos de forma individual a cambio del pago de una renta anual o treudo. Durante la Edad Moderna, la castellanía Amposta sigue pagando grandes cantidades de dinero al centro principal de la Orden, ubicado ahora en Malta. Y además, miembros de la Orden continúan viajando a Malta y prestando servicio allí. A fines del siglo XVIII comienza el declive de la presencia de la Orden de San Juan en Aragón. Napoleón ocupa la isla de Malta y expulsa al maestre de allí. Y ante el vacío de poder, el rey Carlos IV ordena la incorporación de la orden en España a la codona en el año 1802. El monarca se convierte así en maestre de la orden en España. La castellaria costa pasa a depender directamente de la codona. Y a continuación se produce la desamortización del siglo XIX. El Estado incauta el patrimonio aragonés de la Orden de San Juan y lo vende de forma sistemática. Tan solo se mantiene durante algunos años la jurisdicción propiamente eclesiástica de la Orden. Es decir, solo los sacerdotes y las iglesias sanjuanistas siguen existiendo. Sin embargo, el nuevo concordato con la Santa Sede de mediados del siglo XIX también termina con la faceta eclesiástica de la Orden de San Juan. Y de esta forma la castellanía de Amposta y las encomiendas aguagonesas de la Orden desaparecen en el siglo XIX. Tras esta larga introducción que estimamos necesaria para explicar muchas cosas, vamos a pasar a analizar el caso concreto de Caspe. La villa y castillo de Caspe pasan al señorío de la Orden del Hospital en 1182. ...como parte de una permuta más amplia... ...con el rey Alfonso II de Agón. Como es bien conocido... ...existen dos documentos sobre esta operación. Uno es el de la permuta... ...y el otro el de una aparente donación. Por mi experiencia con otros casos similares... ...creo que el documento de donación... ...no contradice el otro de permuta. En esta época... Primero se negociaba la permuta y luego, cuando se materializa el intercambio, los reyes también emitían documentos individuales de entrega. Y eso es lo que yo creo que es la donación. Además, el diploma de aparente donación incluye un detalle muy interesante: se trata de que la, de la surgiera una encomienda con su comendador para administrar este nuevo señorío. Las primeras menciones a un comendador en Caspe se producen en el siglo XIII. El otro gran acontecimiento de este siglo es la concesión de una carta de población. Como es bien conocido, muchas veces se considera a este diploma como el acta de fundación de un pueblo. No es el caso, porque sabemos que ya existía antes. En realidad, las cartas de población más bien Muchas veces suelen ser contratos a radios de carácter colectivo, y la de Caspe se aproxima más a esto último. En 1254, el castellano de Amposta otorgó carta de población a Caspe. Su contenido es muy interesante. En, reali en realidad, lo que yo creo que hizo la orden fue proporcionar seguridad jurídica a los habitantes de Caspe. El castellano, confirmó a los hombres y mujeres de la villa en la posesión de sus heredades. A cambio, el consejo o municipio de Caspe se comprometió a pagar a la orden todos los años 300 sueldos jaqueses. El castellán, además, concedió que Caspe utilizara el fuego de Zaragoza como legislación local. Finalmente, la orden permitió a los habitantes de la villa... Que dentro del término territorial podían utilizar los pastos, cazar, recoger leña y en general el usufructo de los montes. A fines del siglo XIII, comienzos del XIV, el señorío del hospital en Caspe tiene problemas con uno de sus vecinos. Se trata de uno de los más importantes linajes nobiliarios de la corona de Aragón, el linaje catalán de los Moncada. Este linaje tenía el señorío sobre una población próxima a Caspe, Fraga, y por eso tuvieron pleitos por cuestiones de límites con los hospitalarios de Caspe. En el siglo XIV sabemos que la encomienda de Caspe tenía una importancia más bien mediana dentro de la castellanía de la A mediados de dicho siglo conocemos que producía una renta bruta de 450 libras japesas todos los años para la orden y dentro de esta, de esta renta se puede deducir que tenía este tamaño más o menos mediano porque había encomiendas que daban menos renta y encomiendas que daban bastante más. Sin embargo, el acontecimiento más destacado que se va a producir en Caspe en relación con la orden durante el siglo XIV va a ocurrir ya al final de este siglo. Se trata de de la fundación del convento de San Juan. Como es bien conocido, se trató de una iniciativa del miembro aragonés de la orden más famoso. Me estoy refiriendo a Juan Fernández de Ledia. Este interesante personaje fue primero castellano de aposta y luego llegó a ser maestre de la orden. Al final de su vida vivía en Aviñón, cerca del Papa. Y fue entonces cuando eligió ser enterrado en Caspe, por razones que todavía hoy en día no están muy claras. Como parte de las medidas que Dedia tomó en relación a su sepulcro, decidió fundar en Caspe un convento de capellanes de la Orden. Y a partir de finales del siglo XIV, en efecto, va a existir en Caspe un convento de la Orden de San Juan, además del comendador. Con este motivo, se va a producir un hecho muy importante, y es que la parroquia de Caspe fue incorporada a la Orden de San Juan. Esto tenía relevancia en la época, porque implica que la Orden va a participar en la recaudación del diezmo eclesiástico en Caspe a partir de entonces. En 1394, el Papa confirmó la incorporación de la parroquia de Caspe al hospital y también ratificó la fundación del convento de San Juan. A través de este documento sabemos que el convento tenía nueve capellanes o sacerdotes de la Orden, aparte del párroco de la Iglesia. También conocemos, mediante dicho diploma, que estaba dotado con todas las posiciones necesarias para su normal funcionamiento. Cuando Dedio murió en 1396, su cuerpo fue enterrado allí, en un precioso sepulcro que, por desgracia, resultó destruido durante la guerra civil. En lo sucesivo nos vamos a encontrar con una doble presencia de la Orden de San Juan en Caspe. Por un lado, el Comendador, y por otro, el Convento de San Juan. Son relativamente autónomos el uno del otro. La encomienda estaba dotada con dos señoríos, el de Caspe y el de otra villa cercana, Chiprano. Por su parte, el convento contaba con sus propias fuentes de recursos, que en este caso consistían en el sinodío sobre otras dos villas, Donaspe y Piñeres. Estas dos villas habían sido primero del temple, luego pasaron al hospital y finalmente terminaron adscritas al convento de San Juan. Conviene observar que la fundación del convento de San Juan en Caspe ...se inscribe dentro de un proceso general en la Baja Edad Media... ...de formación de conventos de capellanes sanjuanistas en varios periodatos o provincias de la orden. Y así, por ejemplo, en la península ibérica hay varios casos. En Portugal encontramos el convento de Flor da Rosa, ya en el siglo XVI. En Castilla fue fundado el convento de Santa María del Monte, a mediados del siglo XV... En Navarra apareció el convento del Crucifijo, en Puente de la Reina, también a mediados del siglo XV. Y en varios de estos casos, los conventos también sirvieron para albergar los sepulcros de los priores provinciales que los fundaron. En consecuencia, yo creo que hay que inscribir la fundación del convento de Caspe dentro de este contexto más amplio porque, curiosamente, la orden de San Juan intervino poco en ello. Cuando se produjo el problema de en la corona de Aragón, el entonces castellano amposta se decantó más bien por la candidatura del conde Jaime Dujel. Sin embargo, hubo comendado de sanjuanistas que dan partidarios del regente de Castilla, el infante Fernando de Antequera. Al plantearse la reunión de representantes de Aragón, Cataluña y Valencia en Caspe para elegir al nuevo rey, para evitar problemas, el Papa decidió intervenir. El pontífice era entonces el famoso Papa Luna, Benedicto XIII. Este Papa mandó al comendador de Caspe que entregara de forma temporal la jurisdicción sobre el castillo y la villa al obispo de Huesca, y el comendador obedeció en efecto. En consecuencia, cuando se celebró el famoso compromiso, Caspe no estaba bajo el control de la Orden de San Juan. Una vez elegido Fernando de Antequeda como nuevo rey de Aragón, Fernando I, el señorío sobre Caspe fue devuelto a la Orden de San Juan y a su comendador. En el siglo XV se van a producir importantes cambios en el Estatuto de la Encomienda de Caspe. Dentro de la Orden de San Juan... En efecto, había varios tipos diferentes de encomiendas. Hasta entonces, la encomienda de Caspe había pertenecido al tipo más habitual de encomienda, la que era gobernada por un comendador. Y eso va a cambiar a partir de ahora. En primer lugar, a principios del siglo XV, la encomienda de Caspe se va a convertir en una cámara periodal. ¿Esto, ¿Qué es lo que esto quiere decir? pues que pasó a ser una de las cuatro o cinco encomiendas que el Castellano Amposta tenía asignadas para su mantenimiento. Caspe pasó a ser Cámara Priodal en 1415. Después, en una fecha que desconocemos, volvería a ser una encomienda normal. El siguiente cambio, que resultó ser el definitivo, se produjo ya en la segunda mitad del siglo XV, se trató de la transformación de la encomienda de Caspel en bailía capitular. Y para entender esto todo debemos hacer algunas explicaciones previas. Durante los siglos XII, XIII y XIV el término bailía aparece mucho en las fuentes de la orden del hospital. Da la impresión de que en aquella época dicha palabra se utiliza como sinónimo de encomienda. En todo caso, según algunos especialistas, como García Guijarro o Latrell, bailía podría utilizarse para designar la faceta estrictamente económica o financiera de la encomienda. Y esto cambia de forma radical en el siglo XV. A partir de entonces aparece una nueva categoría de encomienda. Se trata de la llamada bailía capitular. Según Latrell, era un beneficio reservado a hospitalarios veteranos que normalmente residían en el convento central, primero en Rodas y luego en Malta. Esto implicaba a un caballero en el convento central que recibía, en virtud de su larga experiencia, una encomienda de especial importancia o dignidad superior, la bailía capitular. Al recibir dicha bailía, implicaba tener derecho de asistencia al capítulo general de la orden y al consejo del maestre. Tener una bailía capitular también implicaba normalmente que su poseedor era considerado el candidato natural para ocupar el cargo de prior del priorato o provincia en el que estuviera situado dicha bailía. Y en nuestro caso se trataría de la castellanía de la posta cuando quedase vacante. Este caballero veterano era llamado Bailío y recibía una encomienda ya prefijada para sostenerle en el convento central que era la bailía capitular. De todas formas, Latre considera que el tema de las bailías capitulares todavía está pendiente de una investigación más profunda. En la castellanía de Ancosta, la primera bailía capitular en Aparecer fue la de Cantavieja. Fue fundada por un capítulo general de la Orden celebrado en Rodas en 1471. En el curso de dicha reunión se dispuso que el entonces comendador de Cantavieja, Pedro Fernández de Edia, pasase a ser en un sucesivo bailío capitular. Sin embargo, el mismo capítulo ordenó que Cantavieja fue de bailía solo mientras la tuviera Pedro Fernández de Heria. Después Cantavieja volvería a ser encomienda, y entonces sería la encomienda de Caspe la que pasaría a ser bailía. Todas estas disposiciones del capítulo de Rodas sobre las bailías de Cantavieja y Caspe fueron confirmadas por el Papa VI IV en 1479. Y en consecuencia... Hay que esperar hasta el año 1485 para que aparezca la bailía capitular de Caspe. En ese año, Pedro Fernández de Edia fue nombrado castellano posta Y entonces tuvo que renunciar a la bailía de Cantavieja. Y a continuación, el maestre de la Orden y su consejo nombraron al primer bailío de Caspe, Juan de Sagra o Azagra. Y a partir de entonces, Caspe va a tener siempre la categoría de bailía capitular dentro de la organización de la Orden de San Juan. Las razones de esta subida de categoría dentro de la jerarquía de la Orden no son claras. Nosotros sospechamos que detrás de ello se encuentra el gran crecimiento que experimentó Caspe desde la Baja Edad Media y hasta fines del siglo XVI. En 1495... Caspe tenía 295 fuegos u hogares, con lo que se convertía en el lugar de la Orden de San Juan en aragón que tenía mayor población. Este desarrollo, al final de la Edad Media, quizás también explique el porqué de la ubicación del convento de San Juan aquí. Por lo que se refiere a este convento, Parece que la relajación general de costumbres que experimenta el cledo al final de la Edad Media también la afectó. Ya a fines del siglo XV tenemos noticias algo pintodescas de Este es un documento muy curioso que encontré, está publicado y procede del archivo de la Cónada de bueno, Aragón. Es algo anecdótico, pero bueno... Me hace la pena un poco comentar lo de pasada aquí, antes de seguir con la Edad Moderna. Y es que al parecer, el prior del convento de Caspe y otros dos o tres capellanes de aquel convento tenían tres monjas como mancebas públicas. La del prior incluso tuvo un hijo. Estas monjas no eran de la orden, sino del monasterio de Binganán. Los freyes del convento de Caspe las tenían escondidas en el lugar de Nonaspe con ropa seglar. Evidentemente, esto suscitó entonces cierto escándalo y los reyes católicos tuvieron que intervenir. En 1495 ordenaron a unos visitadores que mandaran a alguna persona a un monasterio y éste habría de arrestar a las monjas de la forma más discreta posible. Luego los visitadores tendrían que hacerlas volver a su monasterio. Pero bueno, en cualquier caso, durante la Edad Moderna la bailía de Caspe siguió existiendo, el convento de Caspe también, pero está menos estudiado. La bailía sabemos que experimentó un destacado desarrollo durante el siglo XVI. Durante los siglos XV y XVI se hicieron varias rotulaciones de tierras. Además, en el siglo XVI se hicieron algunos regadíos. Sin embargo, en el siglo XVII experimentó una grave crisis. Una de sus causas fue la expulsión general de los modiscos decretada por el rey Felipe III a principios del siglo XVII. En Caspe, en efecto, existía una importante población mudéjar. Seguramente serían musulmanes que permanecieron en la villa después de la conquista cristiana. Estaban obligados a pagar a la orden una renta mayor que la de los pobladores cristianos. En 1495 había 32 fuegos u hogares mudéjales en Caspe, y a principios del siglo XVI se los obligó a convertirse al cristianismo, por lo menos de manera formal, y entonces pasaban a llamarse modiscos. A pesar de ser teóricamente cristianos, la orden les obligó a seguir pagando mayores tributos que los cristianos viejos. A principios del siglo XVII fueron expulsados por orden del rey, ante el temor de que se convirtieran en una especie de tinta columna en beneficio de los turcos. La marcha de los modiscos supuso un grave problema para Caspe y para la orden. Muchas tierras, incluso de regadío, quedaron sin cultivar durante mucho tiempo. Hubo que esperar hasta mediados del siglo XVII para que uno de los bailíos de Caspe pagase las deudas pendientes desde la expulsión y repagase las obras de regadío de los modiscos y de esta manera estuvo en condiciones de volver a arrendar y poner en explotación sus tierras. En cualquier caso, debido a la coyuntura general de crisis, la bailía de Caspe experimentó un retroceso económico en el siglo XVII. El bailío de Caspe permanece como una figura distante, sigue siendo el señor, pero suele estar ausente. Solo suele aparecer para tomar posesión de la bailía. Se limita a ser un rentista. Normalmente arrienda la, bail la bailía a mercaderes de Zaragoza o a campesinos ricos de Caspe. Por lo menos esta es la imagen del bailío de Caspe que nos da la obra de Gregorio Pola. De todas formas, para ser justos, hay que tener en cuenta que el bailío de Caspe, por la propia naturaleza del cargo, debía estar continuamente prestando servicio en Rodas o en Malta. Por eso, no podía residir de forma permanente en Caspe. Además, el bailío tenía necesidad de rentas. En la orden de San Juan, todas las encomiendas tenían que pagar una parte importante de sus ingresos todos los años al maestre y al convento central de la Orden. Son las llamadas responsiones. Además, continuamente el maestre imponía contribuciones extraordinarias sobre las posesiones sanjuanistas en Europa. Por eso, el bailío de Caspe siempre tenía necesidad de obtener una renta transferible a larga distancia. Durante el siglo XVIII parece que la situación de la bailía mejora, después de la crisis de la centuria anterior. La bailía produce entonces una cantidad de rentas bastante impresionante. En 1738, por lo menos, sabemos que la bailía de Caspe da una renta anual de 52.000 reales. Por entonces, según este nivel de renta, era una de las encomiendas de la castellanía amposta que producía una renta más elevada. Mientras tanto, el señorío de la Orden sobre Caspe, poco a poco, se va vaciando de contenido. En la bailía de Caspe había tres poderes por debajo del bailío. Por un lado, estaban los concejos de Caspe y Chiprana, y por otro, la aljama Mudejar de Caspe. La Orden les suele dar bastante autonomía interna. A principios del siglo XVI, la aljama desaparece y se convierte en el concejo de los cristianos nuevos de Caspe. A su vez, se disolvió con la expulsión de los modiscos a principios del siglo XVII. Queda el concejo de Caspe como principal contrapeso del poder del bailío. Poco a poco va entablando diferentes pleitos contra la orden. A través de varias sentencias judiciales y arbitrajes, durante la edad moderna, Va reduciendo la jurisdicción del bailío. De esta forma, a finales del siglo XVIII, el señorío de la Orden de San Juan sobre Caspe se mantenía los señoríos españoles de la Orden de San Juan. A lo largo de la Edad Moderna, los concejos van entablando pleitos contra sus comendadores y así va disminuyendo el poder señorial de la Orden. En el siglo XIX tiene lugar la desamortización. Con ella, la bailía de Caspe desaparece. También desaparece el convento de San Juan. No obstante, han dejado algunos rastros materiales que todavía hoy se pueden contemplar. En definitiva, el sinodio de la orden de San Juan en Caspe se nos presenta como un buen ejemplo de fenómeno histórico de larga duración. Se mantuvo desde el siglo XII hasta el siglo XIX. Sin embargo, dentro de tan largo periodo de tiempo, también hubo procesos de cambio. Muchas gracias por su atención. Fernando Montes González Repolleres La Cueva En la Facultad de Pedagogía Patricia Tello Abadía, que lo recogen en su nombre, su madre. No pueden acompañarnos, pero también a finalizar la Facultad de Empresariales, Javier Alcón Herrero, y en Ciencias Políticas, Francisco Franci. A continuación... Eh, nos acompaña la representación de los alumnos que ha terminado su curso de acceso a mayores de 45 y 25 años. En primer lugar, Eduardo Artajona Rodrigo. Julia Carballo Fernández. Clavería Moreta Aplausos. Elizabeth Ferruz Peguerus Y José Luis Sánchez Jerez